I think of uh, our mind as like a garden. Que mente es como un and we've been working the soil to make the soil fertile and free of weeds. Hemos la para la y de la and the soil is warm and moist. Y la está tibia y está uh, and the Spirit has planted the seeds for us. Y el Espíritu ha plantado las semillas para nosotros. Y vamos a observar cómo estas maravillosas, estos maravillosos lirios van a nacer de esta tierra. And watch them and bloom. Y vamos a verlos florecer. Y eso es lo que nos queda de nuestra vida en la Tierra. Y eso es lo que es el amor para nosotros en esta vida en la Tierra. Lirios floreciendo. Y podemos nutrirlos y tocar música y hablar con ellos. Yeah, let them come forth. Y dejarlos que vengan hacia el frente. Yeah, the seeds have been Porque las semillas han sido plantadas. Y solo tenemos que darles cuidado y atención. Eso es lo único que tenemos que hacer con esta vida. No es complicado. Solo tener cuidado con nuestra mente. Mantener nuestra mente libre de la maleza. Para que las flores puedan crecer. Strong. Fuertes. Strong stems. Fuertes en su yeah. tallo. And beautiful flowers. Bellas flores. Yeah.